La importancia de Internet es, hoy por hoy, incuestionable. Eh, cualquier sociedad o economía moderna no podría entenderse sin el funcionamiento de Internet, porque la digitalización y la innovación van estrechamente ligadas a la disponibilidad de estas redes de telecomunicación. Estas conexiones son la puerta de entrada a numerosos eh, recursos y oportunidades para la ciudadanía en general y también para las empresas y sus trabajadores, o incluso para personas autónomas o personas emprendedoras que quieran lanzar un negocio desde cualquier lugar, pero con un alcance global. Por tanto, para afrontar con éxito los retos de la economía digital, es fundamental contar con una conectividad de calidad que llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Por eso, las Administraciones Públicas tenemos eh, la misión, la responsabilidad de favorecer e incentivar, el despliegue de infraestructuras de telecomunicación para democratizar las oportunidades de la digitalización independientemente del lugar donde se resida o del lugar donde quieras establecer tu negocio. Y por este motivo, la Junta de Andalucía lanzó la primera convocatoria del programa de subvenciones de extensión de cobertura de banda ancha de nueva generación, dirigido a zonas industriales y poblacionales de menos de 150 habitantes. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada que recibe una financiación pública por encima de los 2,5 millones de euros con cargo a fondos FEDER y que está completamente alineada con los objetivos políticos actuales de la Unión Europea para favorecer el desarrollo empresarial en todo nuestro territorio, pero también, fundamentalmente, para dinamizar económicamente los municipios en zonas rurales. MedinaNet es la empresa de telecomunicaciones del Grupo Medina Garvey. Iniciamos la actividad en el año 2016 ...para prestar los servicios de, de internet... ...a través de fibra óptica y telefonía móvil... ...a los ocho municipios de la zona en la que, en la que estamos. A través de esta subvención... ...vamos a poder llegar a zonas donde anteriormente no existía... Eh, ...red de fibra óptica y, y ahora... ...sí vamos a poder llegar a estos clientes. Hemos desplegado fibra óptica en dos polígonos industriales... ...en los cuales no había... E instalada la tecnología de FTTH, eh, se ha llevado a cabo el despliegue sobre 181 puntos posibles. El beneficio en sí a nosotros como operador de telecomunicaciones es eh, amortizar en un periodo inferior eh, la inversión que hemos realizado en la zona de despliegue. Las empresas a través de esta conexión van a poder eh, potenciar eh, su, su canal de ventas online, van a poder dar a conocerse mejor a través de, de, de la red eh, ...tanto nacional como internacionalmente... ...y creemos que van a poder tener la oportunidad... ...de desarrollar otros productos o negocios... ...a través de este nuevo canal". Mi nombre es Cristóbal Cárdenas Cabanilla... ...concretamente de el 72-73... ...llegamos aquí en Narcaza... ...y estamos funcionando desde, desde esa época... Bueno nosotros... ...esencialmente producimos aceite de oliva lampante... ...a partir de sus productos de y de, ...de refinería de envasadores, de aceite de oliva... ...esencialmente pues, lo que hacemos es limpiar... ...quitar impurezas impurezar los aceites... ...nos enteramos por la publicidad... ...que hizo Emilia ...y a través de amigos nuestros que nos comentaron... ...y total, que nos pusimos en contacto con ellos... Pues, ...la verdad es que funciona muy bien... ...no tenemos caída de red, nos va muy bien... La ayuda, justamente, lo que te permite es poder llegar y poder cubrir esos costes añadidos de las inversiones que no, que no podría ser amortizable en un periodo corto. Eh, bueno, creemos que este tipo de ayudas eh, son muy importantes, sobre todo en el entorno rural en el que, no, en el que estamos nosotros, para que puedan eh, favorecer a las empresas a desarrollar proyectos que de otra forma serían difíciles o, o inviables.